En Apocalipsis, capítulo 22, versículos 20 y 21, por medio del discípulo amado, nuestro Señor nos revela la oración para dirigirnos a Él, en estos últimos tiempos profetizados. Clamemos pues a lo alto, con toda nuestra atención y devoción, para que nuestro ruego sea escuchado. Y hagámoslo justamente como se nos ha revelado. Oremos así. Ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén.